Muchas gracias, José. Bienvenidos sean a esta primera sesión, Diplomada en Control Interno y Normas de Información Financiera. Lo que vamos a hacer en, esta, en este curso, mis estimados colegas, es hacer más con lo mismo. Es decir, con los conocimientos que ya has adquirido, que no ha sido fácil de adquirir, vamos a empezar a moldearlos para poder utilizarlos en pro de un beneficio de todos. Beneficio en el aspecto jurídico, en el aspecto fiscal, en el aspecto laboral, en el aspecto, ¿por qué no medioambiental? En el contable, en el negocio. Quiero que a través de estas sesiones, de este diplomado, nos enfoquemos mucho al negocio. Quiero que pienses en negocio con todas sus aristas. Contable, fiscal, de registro, lo que tú quieras. Quiero que vuele tu imaginación. Quiero que seamos innovadores. Quiero que retemos al pensamiento actual de que hay ciertas cosas que nos limitan. Tú y yo, como contadores, tenemos unas habilidades desarrolladas a través del tiempo, con conocimiento, con experiencia y con muchos golpes que nos ha dado la vida. Es momento de sacar de jugo con un tema interesante y para mí crítico en los negocios, y más ahora con un alcance fiscal. Cuando tú veas literatura de contador interno, me han preguntado, y contador, ¿qué libro me recomiendas? Yo siempre digo, te recomiendo todos los libros, devora todo lo que puedas. En cada uno de ellos va a haber algo que tú puedas tomarlo, moldearlo y mejorarlo. Todo el conocimiento es mejorable. Si no, no hubiéramos evolucionado como humanidad. Aunque a veces involucionamos, ¿no? Es decir, nos vamos pasitos para atrás, pero bueno. Hoy el reto es, colega, que todo lo que has aprendido lo apliques de manera diferente, en un ambiente diferente. Hemos escuchado en los últimos meses el tema del beneficiario controlador, que necesitas establecer controles para identificarlo. Yo digo, la jugada no va para ahí, no va cómo identificarlo, todo el mundo sabemos quién es. Más bien es documentar todo para que la autoridad llegue, de una manera sencilla, hacia esta persona. Aunque a principios de siglo, y me tocó vivirlo, se hizo todo lo contrario, establecer aspectos jurídicos para evitar llegar a la fuente origen del negocio. Y ahora vamos de reversa por tanto abuso. Otro tema que ha surgido en el lenguaje del contador es el famoso compliance. Compliance legal, compliance fiscal, hasta ahorita nunca he visto que alguien hable de un compliance contable. O sea, lo contable es lo de menos, cuando es el origen del todo. Pero bueno, ese compliance simplemente es ponerte un checklist, ¿cumples o no cumples? Fantástico. Y entonces vamos un mejor un paso atrás, si te parece bien. El control interno es la base de que las cosas se hagan como se deben hacer. Como te digo, toda literatura es buena. Toma lo mejor de cada quien. Cada libro es bajo la visión del autor. Puede estar sesgado, queramos o no, puede estar sesgado. Por eso no escribo libros, mejor los critico, es más fácil que criticarlos. Pero la experiencia que yo tengo, que quiero compartirte hoy a través de este diplomado, fui auditor casi 20 años, lo primero por obligación, por las normas internacionales de auditoría, o cuando empecé, que eran las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, que desaparecieron ya a veces internacional la aplicación. Te obligaban a evaluar el control interno, porque con base en eso ibas a determinar la probabilidad de que algo salga mal y con base en eso establecer tus pruebas de auditoría. ¿Confías en el control o nos vamos a lo que llamamos pruebas sustantivas? Vámonos a los números. ¿Qué evidencia hay que soporte cada transacción? Y por eso desarrollamos como auditores un feeling, una habilidad para encontrar el problema desde su origen. Y su origen va a tener algo que llamamos riesgo. Y en esta vida, muchachos, todo es riesgo. Lo que tenemos que hacer es, como dicen algunos libros, cómo respondes ante el riesgo. Le das la vuelta, lo evitas, lo enfrentas, o incluso le sacas partido. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a compartir en estas sesiones. Yo sí me preferiría. Yo tengo material listo, ya lo tienen todos ustedes. Pero a mí lo que me gusta es que evolucionemos en ese material conforme sus propias experiencias, sus necesidades. Aquí en Census no venimos a hablar como loritos para exponer lo que uno dice saber hacer, sino tratar de entender tus necesidades para enfocar todas las sesiones en lo que tú necesitas conocer y aplicar. Ese es el reto, mis estimados colegas. Está abierto el chat para todas tus preguntas. No hay pregunta tonta, ni hay tonto que no pregunte. Simplemente estamos entre amigos. Nadie nos está viendo. Aquí, en este foro, está permitido equivocarse. Pero allá afuera, con el cliente, el margen es muy pequeño. Un error pequeño, grande, todo mundo lo magnifica y nos van a recordar toda la vida por lo que hicimos mal o por lo que dejamos de hacer. Y lo bueno, lo bueno nos vamos a llevar nosotros a la Así que expláyense. Tienen el micrófono abierto, tienen el chat y vamos a iniciar con esta primera sesión del Diplomado en Control Interno. Me gustaría saber para entender rápidamente en su concepto, actualmente, ¿los negocios tienen control interno? ¿Sí o no? ¿Rápidamente en el chat o no? Actualmente, ¿los negocios ¿Tienen control interno, sí o no, en tu percepción? Ahorita vamos a iniciar y cuando concluyamos el diplomado les haré la misma pregunta. Yo siempre digo, hago preguntas de autoevaluación para saber en qué contexto estamos y hacia dónde movernos en el proceso de aprendizaje, porque aquí venimos a aprender tú y yo. ¿De acuerdo? Veamos. Um, Déjenme porque porque me brinca aquí el chat. Jesús nos come Jesús Adrián nos comenta, no creo. Sarai Tomet dice que no. Sophie dice que no. Carmen dice que no. Mili Tuyú, me encantó ese Tuyu. En ocasiones, sophie dice que no. Luis Velázquez debe tener. Israel Merino, algunos, personas físicas no, personas morales sí. Buen punto Israel. Me gustó eso porque tienes razón en que tanto la persona física, empresaria, como nosotros, como profesionales, como que vamos haciendo un ladito a la persona física en todos los aspectos. Y es más palpable el descontrol que tiene una persona física que lo que tiene una persona moral. En eso tiene razón y vamos a trabajar en eso. Corina nos dice que sí, y se intento tener Eso es lo que más me ha gustado. Intento, correcto. No vamos a cejar en el intento. Leti, RC. No de forma oficial, pero tiene algunos controles. Leti, me gusta ese tema de no oficial. Pero antes de que yo tome mi propia acepción de oficial, me gustaría que me dijeras a qué te refieres con lo oficial. Susana Montoya, donde trabajo, sí. No dejes el de trabajo. Andrés Cruz, sí, debería. Felipe Melchor, sí. Marta Sotelo, comenta que no. Bien. Vamos a ver, muchachos. Tú y yo somos adictos a la comida mexicana, ¿estamos de acuerdo? Cuando vas a una taquería, no, por ahí vi un meme, no hay mayor confianza que la del taquero. Porque dices, jefe, ¿cuánto te debo? Y dice, buenito, ¿cuántos te comiste? Diez jefe, son tantos, confía en ti. Eso es ausencia de control interno porque el taquero no sabe cuánto fue lo que le produjo o lo que le elaboró en tacos. Y eso es muy común en los negocios pequeños, que luego se mueve tanto dinero que hay Dios. De negocio pequeño no tiene nada. Yo te comento que en la colonia había una persona que preparaba las gorditas memelas, bueno, así se llaman en Puebla, no sé en tu lugar, de dije cómo se llaman, pero vendía fuera de la escuela. A un anafre, sillitas, mesita, los trastes con las salsitas, la masita, y a darle duro. Yo sí dije, híjoles, pobre gente, si sí, hay que pegarle duro, porque estaba desde temprano. Al mediodía ya se había retirado. Y una vez le pregunté, cuando digo, oiga, y si termina todo, todo lo que produzco, se termina. Y ya voy midiendo más o menos la demanda, cuánto tengo que invertir en masa, en salsas. Tengo que preparar las salsas desde las 3 de la mañana. Porque no es lo mismo refrigerarla y utilizar el siguiente día, el sabor es distinto. Y ahí somos sensibles a la salsita, como buenos mexicanos. Un tiempo después, la vi en otra colonia, y dice, ¿quién se cambió? No, ya amplié, ya amplié mi negocio y aquí tengo una forma, puedo mejorar el negocio. No se van a evitar todos los fracasos, pero sí puedo minimizar el impacto. ¿De acuerdo? Para el emprendedor, esto está flor de ti Porque eso es lo que busca el emprendedor, es no perder. Y lograr, desde un principio, generar utilidad. Y todo lo que vaya saliendo de su mente, eso va a ser control interno. ¿De acuerdo? Y este control interno, la control le va a dar información para que vaya delineando hacia dónde se va. Muchos empresarios se aprende, creo que como muchos de nosotros, prueba y error. Como el mismo SAC con su plataforma del infierno Prueba y error. Pero al probar el error, nos fortalecemos para buscar una mejor. Y eso es uno de los beneficios que te da el, el control interno. Y lo vas a poder plasmar en este plan de negocios, que es el punto inicial de arranque para poder determinar el control interno. Cuando yo me refiero a un modelo de negocios, me refiero a cómo vas a hacer tu negocio. ¿Vas a hacer ventas de contado o a crédito? O ambos. ¿Cómo te defines? Porque si es de contado, necesito un control. Si es a crédito, necesito un control diferente. Y hasta delinear el aspecto de control de emisión de comprobantes fiscales. Si es de contado, es porque están pagando. Y emito mi comprobante con PUE Y ahí no hay pierde. ¿Por qué? Porque los PUE lo está cargando. Bueno, se supone, nos carga la plataforma de denuncia. Oye, pero tengo a crédito Seguro. Ok. ¿Fiscalmente? Entonces, primero, operativamente, ¿le voy a dar crédito a quién? ¿A cualquier hijo de vecina? O al que me compruebe que va a tener recursos para pagar porque a la palabra no se hacen los negocios. Dos, debo tener un control para que una vez vendido, haya alguien que se encargue de monitorear, que no caiga en cartera vencida, es decir, vence el plazo, y cobre. Tres, fiscalmente, dependiendo de tu régimen de tributación, puede ser que acumules hasta que cobres, y en ese caso necesitas un control donde bote en el tablero de control fiscalmente acumulable para actos o actividades del IVA. Y por último, emisión del comprobante fiscal. Oye, ¿te lo van a pagar ahorita? No. Ah, se debe emitir con pago en parcialidades o diferido. Que conlleva un control interno adicional que es la emisión del comprobamento de pago. Todo eso es control interno, pero primero necesito conocer cuál es tu modelo de negocio para saber cuáles son las piezas que necesitas. Oye, ¿tu modelo de negocio va a ser venta de mostradores? ¿Va a venir la gente en un mostrador, en una tienda donde vas a vender? Necesito un control de acceso, de entrega de producto, de solicitud del producto, del cobro. O va a ser por pedido, que va a venir por una orden de compra, por correo electrónico, por un medio electrónico, por WhatsApp, o por comercio electrónico, que es diferente. Es, necesito conocer tu modelo de negocio cómo vas a vender para poder decirte qué elementos de control necesitamos el control interno de, correo, de comercio electrónico o lo que le llaman plataformas digitales que eso es fiscal pero materia de negocios es el e-commerce comercio electrónico vendes por internet necesitamos controles pero esos controles no los ves porque están dentro de un software están dentro del sistema ¿De acuerdo? Cada vez que vas avanzando en cada una de las páginas que quieres comprar algo, eso es un control interno. Y el control interno, oye, yo quiero, yo busco, es mi meta, vender a más gente, no me importa en dónde esté, en qué parte del mundo esté. Ese es mi propósito. Ampliar mis horizontes de mercado. Pero primero, mi regla es, primero cobro. Y una vez que esté acreditado el dinero, entrego. Pero debo entregar. Porque si no entrego, ustedes saben que en redes sociales Crucifican al que no entrega Y hay calificaciones. No se han visto las famosas cinco estrellas de los memes. Excelente servicio. Cuando van calificando y disminuyendo la calificación, nosotros como consumidores decimos, no me arriesgo. Y eso va en contra del negocio. Los comentarios negativos en redes sociales matan negocios. Por eso necesitas un control para ver que se cumpla con la entrega del pedido a satisfacción del cliente. Eso te vuelve productivo. Y eso te da un respaldo de ser un buen negocio y vender más. Y eso es lo que buscamos en un negocio. Para eso lo estamos haciendo. Ese es el propósito final: generar más clientes o clientes frecuentes. No vender una vez, cobrar una vez, sino de aquí en el tiempo. Sostenibilidad de los negocios. En donde el control interno te va a decir: oye, esto dentro de dos meses ya no va a haber negocio. Cubre bocas negociar negociazo 2020, 2021 no con la misma fuerza, y ahorita ya estamos dudando entre nosotros mismos si usarlo o no, es más, ya ni lo usamos en reuniones, ¿quién lo usa? Nadie, en el fútbol nadie lo usa, en las escuelas sí, es que es un lugar cerrado, ok, vean a los niños en el recreo, sin cubrebocas, pero bueno, van cambiando las cosas, quiere decir que Dentro de poco ese ya no va a ser negocio el cubrebocas ni el jefe. Ojalá lo sigamos cuidando, ¿no? Ya amenazan con la sexta este, revolución del COVID, ¿no? Bueno, parte de una estrategia de control. ¿De acuerdo? Gracias, Esteban. Sí, yo también lo voy a usar. Para, no, no los feos, Esteban. Los vamos a usar los que queremos cuidar la belleza. O mejor dicho, que salga mejor la belleza interna. Que sean mayores ese beneficio. Bien. Oye, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A comercializar productos que otro hace? ¿A manufacturarlos para que otro los comercialice? ¿O vas a prestar servicios? ¿Por qué necesito saberlo? Porque el control entonces va a ser diferente. Porque vas a tener más cosas que hacer o cosas diferentes que hacer. Venta por pedido de cliente o por stock. Ah, caray. O sea, ¿cómo vas a vender? quiero saber, para establecer tus controles, produces, lo almacenas y luego sales a vender, como un refresco, como bultos de cemento, como varilla, que sabes siempre haber mercado, como pañales para bebé, o vas a buscar que primero te haga un pedido al cliente, y después con base en esta venta ya, como decía Antonio hace rato, en el primer módulo de costos, ya hay una enajenación, o ya hay un contrato perfeccionado, ya hay las obligaciones y beneficios o derechos ya están plasmados en un contrato, pero va algo escrito, pero ya sabemos cuáles son las reglas del juego. Y entonces yo me destino mis recursos específicamente a cubrir con las necesidades de este cliente. No invierto más, sino lo necesario para poder recuperar la inversión. Va a depender de tu producto, tu sector, lo que tú quieras. Tu modelo de negocio es importante para establecer el conto ambiental. ¿Cómo vas a producir? ¿Cómo vas a controlar la producción? ¿Por órdenes de producción o por procesos? Oye, por ejemplo, en la moda, hace muchos años, principios, más ¿no? bien la década pasada, ustedes saben que hay, la, había, había moda por este, estación del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Cuando llegó el COVID, mandó eso todo al, al infierno. Pues da igual que te pongas la pijama de primavera cuando estás en, en junio, porque no salías de tu casa. Todo cambió. Y ahora se vuelven más, eran por temporadas largas, ¿no? Tenías que producir tres meses antes lo que ibas a vender, medio año después. Y entonces se empezó a dar, oye, ¿qué genera mayor impacto? Y no sé si viste el modelo de negocios de Costco. En Costco, no sé en Sam's que tanto no me he fijado, pero en Costco, principalmente en ropa, te traen por temporada un mes, te cargan el almacén con nuevos productos. Y tú dices, no, pues vengo la próxima quincena, la próxima quincena ya no hay nada. Y no vuelve a seguir, no vuelve a llegar ese mismo producto. Eso motiva el consumismo. Oye, si es producción única, yo la quiero tener. Cuando salga, vamos, oh, no tengo, no tengo la eso es un modelo de negocio y entonces sabemos cuánto debemos producir oye, ¿cuál va a ser tu tira? 20 mil piezas y nada más se vuelven exclusivos aumentas el precio por esa exclusividad así somos como humanos y entonces te centras en ese número de piezas y fabricas expresamente para eso y sabes que se va a vender eso es por órdenes de producción y si nos vamos por procesos continuos pues no sabes quién va a ser el cliente, porque el proceso es igual, refresco, agua, papel, papel higiénico, pan de caja, porque es un modelo diferente, porque sabes que siempre va a haber mercado que lo demanda. Y a veces hasta las marcas más grandes empiezan a bajar su calidad, le ponen otra marca, cuando el fondo es la misma fábrica, porque van a tener, van, dicen que vamos a cualquier nicho de mercado, pocos recursos, muchos recursos. Como las tiendas de Chedragui, ¿no? Ya hasta Chedragui, hay una Chedragui Nice, ¿cómo se llama? Uh, se me fue el nombre de Chedragui. O sea, se supone que el eslogan de Chedragui, que En Chedragui pagas menos, ¿no? Y entonces hay empresas Chedragui para sectores económicos de mayor adquisición, poder adquisitivo. Y entonces, oye, es lo mismo. Nada más le aumentamos el precio. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Israel. Chedragui Selecto. ¿Cómo se ve que les eh? Chedragui Selecto. Es el mismo producto, más caro, ¿de acuerdo? Pues yo cuando veíamos las ventas que se hacían a grupo de Walmart, veía división de Walmart, Sam's y Bodega Urrera. Mismo producto, misma calidad, diferentes precios. Entonces te empieza a impactar el margen. ¿En dónde te interesa estar más? En Sam's, que vendes mayor volumen, tu división es mayor. Pero el volumen de venderlo en modelo ahorrera con precio reducido por la misma calidad es porque vamos a muchos mercados diferentes. Y la población es más grande en este mercado. Por eso es importante conocer tu modelo de negocios. Déjenme ver porque le, le, le piqué algo raro aquí en la presentación y ya no avanza Ok. Siguiente. Oye, ¿vas a vender al mayoreo o menudeo? O el medio mayorio que también se inventó. ¿Y eso por qué? Porque el control interno va a ser diferente. ¿De acuerdo? Vas a vender por cajas, no por piezas. ¿Vas a vender en puntos de venta? ¿Vas a tener sucursales o solamente vas a tener un punto en donde concentras todo? ¿Para qué lo quieres saber? Porque el control interno va a ser diferente. Necesitas conocer el organigrama. Oye, ¿qué funciones tenemos? ¿Cómo se controla el negocio? Si no tenemos claro el organigrama, el control interno es bueno y a quién responde? ¿Quién me va a revisar? ¿Quién ejecuto? ¿Cómo pasa otro proceso? En el tema de los negocios siempre hay clientes externos e internos. El externo es el cliente final. El interno, oye, yo recursos humanos... Tengo un cliente interno que es producción. A él le voy a contratar gente con el perfil que necesita para producir. Producción. Sabes que yo tengo un cliente interno que es el de ventas. Porque lo que yo produzca él me lo va a vender. Y de quedar, debe quedar satisfecho su cliente. Si no, no nos vuelve a pedir. Y así se van viendo esas canitas de suministro interno. Por eso digo que a veces el control interno falla. Porque no hay comunicación entre las áreas. Nadie sabe hacia dónde va el barco. Y todo el mundo va remando. Y entonces, si no sabes hacia dónde de Bar, pues simplemente giramos, no avanzamos. Hay diferentes modelos en materia de control interno, el más famoso es el COSO. Lo puedes buscar en internet, yo te recomiendo buscar y leer todo lo que tengas ahí. Te hablas, cuando tú lo vas viendo y dices, oye, no, esto es para un monstruo transnacional, porque necesita muchos controles, actividades, y apenas somos tres, eh, como dice Pepe Soto, este, tres eh, fulandrejos ahí en el negocio y vamos a estar haciendo las cosas. Yo siempre le digo, no lo apliques tal cual, saca lo mejor y digo, oye, y estas ideas son buenas, ¿cómo las adapto a mi realidad? Ese es el hit que podemos tener como contadores al momento de implementar el control interno. Fíjate lo que maneja el coso, ambiente de control. El ambiente de control desde los mismos directivos. Ellos siguen las reglas o no, o propicen que todo el mundo rompa las reglas? les interesa controlar a la gente, monitoreo, supervisión, evaluación de lo que ocurrió. Yo aprendí con las auditorías de Goldman, a una empresa, porque la empresa era proveedora de Walmart, y Walmart les hacía auditorías. Y un punto que preguntaban, oye, ¿cómo le das seguimiento a las devoluciones de los clientes? Entonces quedaban viendo, ¿por qué? Porque lo que tú buscas es satisfacción del cliente y evitar que te devuelvan o no pierdes el negocio. ¿Cómo le da seguimiento para su una de esas Nadie se había puesto en esto, nadie había puesto una luz en este tema. Y ahí aprendí que devoluciones no nada más es una deducción, es un problema de negocio que hay que resolver para que no se vuelva a ocurrir. ¿Cómo? A través del control interno. ¿Cómo? Aplicando medidas de calidad, control de calidad, que es control interno, para satisfacción del tiempo. Otra área que debemos manejar, evaluación del riesgo. Vamos a ir platicando durante este proyecto qué es esto de evaluación del riesgo. Debemos establecer actividades de control. Todo ¿Eso? que tengas en la mano de control interno, todo se complementa. Vi por ahí un artículo que decía no, no solo es administrar el riesgo, es decir, evitar que ocurra. También hay que gestionarlo para sacar un beneficio. Tema de COVID, el riesgo de contacto lo cambiamos, pocas empresas dijeron, oye, no hay cubrebocas, no hay gel, los vamos a comprar, y lo vendemos caro, ¿verdad? valía oro en aquel entonces Donde hay un riesgo, hay también una oportunidad de hacer algo. Y eso ayuda a la administración de los negocios y te lo da el control interno. Los procesos genéricos y formales están operativos, con los recursos necesarios disponibles. Y el personal tiene la experiencia adecuada para llevar a cabo una gestión de riesgos efectiva. La aplicación es rutinaria y consistente. Aquí se requiere de mucha capacitación en todos los niveles. La resistencia al cambio está acá. Pero si decimos, si yo te dijera, muchachos, si todos hacen lo que deben hacer, tiempo y forma, vamos a ganar más. Va a haber PTU, va a haber fiesta de fin de año, como siempre nos promete Toño, nunca nos cumple. Y entonces decimos, pues le entramos. Y todos trabajamos en línea. Por eso ya va en la madurez de este análisis y evaluación del riesgo. Y el natural que pocas empresas lo he visto, creo que son más las públicas por obligación, y a veces ahí se les van los tiros, se caracterizan porque una cultura de concientización ante el riesgo, ahí puse aquí, concientización, ¿no? Que conduce a la organización a una gestión proactiva del riesgo, buscando aventajarse de su entorno incierto. Incluso hay... Departamento de auditoría interna, que lo que busca es el análisis del riesgo. No se de pagar. Luego, empresas de auditoría interna, y se pasan depurando cuentas a los de crédito. son no es auditoría interna. Auditoría interna está monitoreando los controles para evolucionarlos, supervisarlos y de que todo vaya bien. Las mejores prácticas de proceso se implementan en todos los niveles del negocio. Con la actualización regular, una retroalimentación activa y aprendizaje es cuando se unen todas las áreas en una junta del mes, empiezan a evaluar riesgos y cómo lo atacaron. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un director general que me encantó, él nos apoyaba mucho en la aprendizaje y dice, oye, vamos a hacer una junta entre todos, producción, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, recursos humanos, y yo estaba de controlador en aquel entonces. Ahora sí, díganme, ¿qué ocurrió? Y un tema lo iban ¿y tú qué hiciste? ¿tú qué hiciste? Oye, no se produjo, ¿por qué? Porque me falta personal, recursos humanos, ¿por qué lo tuviste? Porque no me mandó el perfil. Sí te lo mandé, y era una guerra, ¿cómo es? Una cena de negros, ¿no? Tal. Pero aprendíamos que la comunicación, o él abría canales de comunicación para que todo el mundo tuviéramos el mismo objetivo, la visión de negocio, no como un negocio particular de lo que a mí me corresponde. Y ahí es en donde el contador yo lo veo como punto clave para poder ser el que organice a los demás. Hay una técnica en materia de control interno que es el WADIS. En español es, ¿qué pasaría si? Si no hago esto, si hago esto, ¿cuál sería la consecuencia de? Acuérdate, control interno, todo gira en torno de un riesgo. Como ya me lo definieron, algo que potencialmente puede ser o ocurrir que me genere una pérdida en mi negocio, de cualquier tipo. Algo que puede salir mal. Lo puedes evitar. Sí, muchas enfermedades se pueden evitar o por lo menos controlar a temprana edad, pero siempre la controlamos cuando ya estamos muriendo, cuando ya no hay remedio. Pues, ¿Dónde quedó tu control interno? Tu monitoreo cada seis meses o cada año de tu este, química sanguínea, por ejemplo. Hay empresas que a directivos claves se los hacen como política. ¿Por qué? Porque los necesito vivos y sanos. Porque si se me van ellos, se me va el negocio. Y esa dependencia también me genera una falla de control interno. Por ejemplo, en el tema del textil me decían, oye, es que hay muchas ausencias. Por lo que ustedes quieran y manden. Y entonces implementaron un control para evitar que esa ausencia me genere un problema. Voy a me, o el de producción, voy a establecer el tema de comodines. A una persona la voy a capacitar a hacer todas las actividades. Cuando me falte uno, ¡bum! Lo pongo ahí. Lo pongo acá. Y vuelvo el proceso continuo y evito el riesgo de pagar. Y, digo, y yo eso luego las auditorías, no me acuerdo si fue de Walmart o de Costco, me dice oye, ¿cuál es el backup del contador? Y dije, ay, güey, ¿qué es eso el backup del contador? Oye, en ausencia del contador, ¿quién toma su chamba? En ausencia de cuentas por pagar, ¿se deja de pagar? En ausencia del de compra, ¿se deja de comprar? Entonces, en ausencia de sistema, ¿dejas de vender? o tienes un plan B, y dije, ah, interesante tema, interesante tema, y entonces decíamos, vamos a capacitar a la gente más de una función, para que sirva de backup, de respaldo, si alguien se ausenta, con todo el interno, mitigo ese riesgo de que pueda ocurrir algo que me pueda generar una pérdida. ¿de acuerdo? Saludos, mi estimado, mi estimado Esteban. Muy buena noche. ¿eh? No aguantó, solo faltan dos minutos. Qué gacho. Riesgo. ¿Qué tengo que hacer? Establecer una estrategia para identificarlo, administrarlo y gestionar. Tengo que hacer un análisis de su impacto, gastos, ingreso, utilidad, impuesto. Tengo que establecer políticas que me digan que ese riesgo no se vuelva real tengo que establecer mi candadito que es el control de aquí no pasas para evitar problemas debo establecer con base en todo esto voy a generar la revisión de los procesos, ¿Cómo lo estamos haciendo para hacerlo mejor establecer reglas que deben ser aplicables a todos, de manera obligatoria y si logramos todo esto vamos a lograr un éxito y aumento en mis beneficios, recuerden control interno su propósito es lograr el objetivo trazado por la administración. Ese es eso, que se cumpla lo que pide la administración. Y si logramos todo esto, vamos a tener un beneficio, un éxito, utilidades continuas del negocio. Difícil, sí. Complicado, sí. Vale la pena, muchísimo. Podemos hablar muchos negocios, pero poco a poco. No vamos a acabarnos el mundo de una sola morra. ¿De acuerdo? Hasta aquí, mis estimados muchachos, preguntas, dudas, sugerencias. Vamos bien, está aburrido. Mejor empezamos a platicar del CFDI, del Venezuelan Controlador. O mejor nos regresamos y seguimos con el diplomado en control interno. ¿Vamos bien? ¿O pues ya los perdí? Creo que por la hora ya los perdí. Ok. Mis estimados muchachos, con esto terminamos sesión número uno, control interno. Espero que esto... Esto es solamente la introducción, pero nos vamos a meter a más a detalle conforme vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Les dejo nada más la invitación, la próxima semana, bueno, hoy ya inició otoño con el diplomado en costos, va a continuar mañana, a ver si saca lo del Pato Pascual, que le encanta el Pato Pascual, el sábado tienen la parte fiscal de costos, conmigo van a estar la próxima semana, martes y jueves, viendo el aspecto de normas de información financiera en los costos, pero no solamente voy a ver normas de información financiera. Vamos a ver temas de costos, determinación de precios, comercializadora, transformación, los gastos de fabricación en donde se registran, las compras se registran en resultados, cómo hago la evaluación del inventario, cómo me afecta la evaluación del inventario en aspecto fiscal y otras cositas que se me ocurren de aquí hasta la próxima. Semana. Así que queda abierta la invitación para ustedes. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias por su participación, porque con esa, créanme, que me alimentan más y me dejan más motivado para sacar más locuras de esta cabeza que me explotan las ideas. Muy buena noche. Cuídense mucho y recuerden, su salud es primero. Así que, salud.